Muy bien, vamos a cambiar de tema. La música ya preanuncia a Sofía Fernández hablando de uno de los temas que más le gustan a ella. Y sí, porque ella que quiere este y todavía caro. no pierde las ilusiones. Y la gente en la calle ¿Mm? le dice, Sofía, estoy con vos. ¿Eso es verdad? ¿Le ¿Sí? dice la gente claro, en la calle? Claro. ¿Qué me dice eso sí. y yo, la verdad es que un cariño enorme para todos aquellos que apoyan esta causa tan noble de que yo los represente, ¿Sí? por supuesto, a todos los mendocinos y mendocinas en Qatar. Bueno, es la no intención. Es la, no es la única, lamentablemente, <risas> tiene competencia interna. No, no, no momento. le importa. Sofía. Sofía no, no nosotros no. estamos ahí haciendo, yo también estoy, soy la sí. jefa de prensa de la campaña de Sofía. ¿Usted qué y beneficio no. va a haber a partir de eso? No, no sé. No, le, mando no. <ríe> le mando saludos desde allá. Le mando saludos. Te traigo un eso. llavero. No, ¿Ah? <ríe> no quiero entrar. <ríe> No, no era, no importa bueno, ¿Qué, algo, ¿Se algo. metió en Qatar? ¿Usted está inmiscuyéndose allí en Qatar? Sí, porque la verdad es que uno empieza a conocer algunos detalles de dónde va a estar la selección sí. Miren, hay un dicho que dice no todo lo que brilla es oro, pero en Qatar sí. todo lo que brilla es oro. ¿En, ¿En serio? Dirá? Sí, sí, es el lujoso eh, búnker donde va a alojarse la selección, donde va a ocupar 85 habitaciones y va a tener dos canchas a disposición para que realicen sus entrenamientos, que fueron algunos también de los eh, requerimientos que pidió el director técnico de la selección Lionel Scaloni Por lo tanto, este búnker de la selección Miren lo que es por dentro lo estamos ahí visitando en su interior. La verdad es que es maravilloso, súper lujoso. Una casa. Es. Eh, allí van a dormir y también van a entrenar a partir del 14 de noviembre. No me es qué parece maravilloso, tan lujoso hasta acá. ¿No? no, sí, sí no es me lindo. Bueno, pero Es gimnasio. Algunos detalles de sí. este búnker. Eh, Las calles que llevan a los distintos sectores de, de lo que es este búnker sí. eh, son de ladrillos encastrados con palmeras a los costados y un perfecto césped que va cubriendo todos los alrededores. ¿Tienen bolichas adentro? Todo ah, tienen, ah, de todo. Mirá gimnasio. lo que es. es Es la universidad de, de Doha. Tiene Atlanta. cuatro pisos, chicos, cuatro wow. pisos. Eh, y que toma cinco minutos recorrerlo en auto Perdón, no sabía el detalle, es una universidad Claro, es una claro, universidad, en una universidad ah. Pero está eh, adaptado. adaptado Para esta circunstancia Pero de todas formas, mirá lo que es No, no, no, qué lujo es o sea, que, todo maravilloso. Lo que, que no hemos visto en Qatar, que no sea lujo Vieron que muchas veces cuando lo hemos visto En otras, eh, en otras ediciones de los mundiales ¿Sí? Lo hemos visto más relajados a los jugadores Bueno, en esta ocasión no pueden usar Ni ojotas, ni bermudas, tampoco bermudas ¿No? No tienen que usar determinada vestimenta porque son dentro de las normas de, las que normas tiene de convivencia catarína. Ca ¿Cuál es el más rebelde que tenemos en Argentina? Y ¿Quién, sería ¿Quién sería el más rebelde? ¿Quién sería el más rebelde? Pasa que se han ido los dos más jocosos. El cunagüero no está. Ah. Y no está el pocho la vez y que era tan... Ah, también el, el, el papu... Jodones, dice. El, el papu, papu Gómez... El papu, papu Gómez... Gómez, bien, Gisella, el papu Gómez debe bueno, ser. pero ¿saben qué? Bien, ah. En esta medida, como otras, que sí. son así muy estrictas dentro de lo que es eh, las normas uh -huh. de conducta, podrían dejar de tener efecto durante el mundial. Así ah, que esto ah, es importante, cuál? como esta que les acabo de nombrar, pueden, quizás es muy probable que esta sea una de las tantas normas. Sí. Cerveza era otra, ¿Cerveza en los estadios era otra que estaban. Era peleando. Eh, ah. y también el tema de la recepción de personas que vayan a visitarlos, porque obviamente que las mujeres claro. de cada uno de los futbolistas eh, quieran ir a visitarlos, ¿no? Por claro. lo tanto, hay algunas medidas que eh, es muy probable que sean mucho más flexibles eh, cuando comience el mundial y todo lo que dure cada seleccionado va a regimar las medidas, ¿no? Estaría eh... bueno, Pablo, que no entre nadie, ¿no es cierto? Que se queden todo el tiempo ellos solos ahí adentro y vayan y de la casa a la, la concentración. y la atención en la cancha. Exactamente, Totalmente. que no vaya, ¿qué va a a hacer Tini ahí, los puede distraer. Los puede hacer una canción. que haga Tini. Si a la selección cerradita, Scaloni tiene el equipo. Los hombres están como muy temerosos con estos temas. eh Están con fue Ah, bueno, también con el tema de la mendocina con el autor Martínez. Que no había pasado nada, todo Claro, pero los veo a los hombres atacados con el tema de que no se distraigan a los jugadores de la selección. Son profesionales igualmente que tienen que dirimir como todos ante la vida profesional y personal. Y sí, por supuesto, donde, a ver, por ahora lo que tienen el espacio disponible sí. para uh -huh. que ellos puedan recibir a, a sus familiares sí. o a sus más allegados, bueno, va a ser un sector de piscinas y ¿saben lo que han pedido los jugadores? ¿Qué? A ver, adivinen, algo que es muy típico acá. Mate. Eh, mate no parrillas hacer? para hacer asado ah, y la churrasquera no no es muy probable que sí sí no, no. A, a, a, un no. chilengo eh, después que de la primera de... ronda un asado y listo no, bueno es para que se reúnan no, para que de, tengan un, un momento feteco. también de distracción está, de, de, de relajación también, saca presión sí, ¿sabrá ¿sabrá saca, de esa no? es la ¿catar? presión ¿Es verdad? se hará con, con carbón con o con carbón. leña? Con carbón. Sí, calculo que con carbón. Seguramente. Claro. ¿Y quién bueno. es el encargado de buscar la leña? Bueno, no. así que la asador? verdad es que... Eh, y a partir del mes de octubre sí. eh, ya van a poner las gigantografías uh -huh. con eh, todas las imágenes de los jugadores y también so. de la selección. Todo, eh, diríamos, van a a vestir a claro. lo que es este búnker de la selección. Y hay que ver cómo será el área de prensa también, porque siempre es un punto que se recontra mira. En sí, Rusia, sí. por ejemplo, era una especie de pastizal enorme, bronitsi, si no me acuerdo mal, y claro, los periodistas quedaban como a... no veían nada. Había todo un Porque parque no, en el medio. había que cruzar. Claro. Y tipo Rambos. Con, con el zoom de las cámaras algo agarraban. ¿Qué parte de la tarea periodística no entendieron? Claro. Habían claro. que, Ahí que observar. el telescopio, Ahí es que ¿Telescopio te se dice, sí, sí, sí el telescopio. Claro, claro. Quedaba demasiado lejos, había todo un parque en el medio entre lo que Ay, estaban no, no jugando. Creer, y no me acordaba de eso. Claro. Y acá no sé cómo va a ser, porque es una universidad. Bueno, pero el bueno, todo es como sí. muy sofisticado. Sí. Hasta el, seguramente el lugar de prensa también lo será. Yo creo Eso, que Fía, sí. usted va a tener un lugar privilegiado para mirar y observar Mira, y traernos los detalles de, de todo. ¿Viste la, la tela esa de, de, de alambre? Nosotros estamos haciendo también una colecta en el Sofía, canal para la no no variedad. no hay tela de alambre. No, hay tela es catar. No hay mojita de alambre. No hay tela de sombra. Ah, no. no hay mosquitera, ah, no, tela no sí. Sí, hay tela de alambre. No hay rejas. Rejas puede haber. Pero Hay de, un bichito que espanta a los mosquitos viste Con todo, todo el Bueno, yo no sé, pero se me bien. está acabando el tiempo Así que vamos a tener que ir agilizando el bien. tema porque Hoy sumo puntos, ¿sí? sí, Vamos, información punto. Y activa eh, la campaña ¿no? no, tengo que activar la campaña porque, sí, sí, porque tengo que ir... armar la valija Tengo que armar un montón de ah, cosas que, Si usted va, nosotros le vamos a arreglar la valija Gerardi y Julián se comprometieron los dos Y Macio, para poder armar la valija de Sofía Igual yo tengo la tabla tengo la tabla que es secreta, está por detrás de Robles, Pascualetti, Sotelo y lo Uy, no, fui muy mala. Oh, uh, Sotelo. No, no, no, no, eso no. No, gracias. no, no, gracias. no, no, gracias, no, no así no. Así no, Sofía, no perdamos acá. la esperanza. Yo no pierdo la esperanza. Su jefa de prensa le dice que no pierda la esperanza. Sofía Catar, Sofía Catar. Sofía Catar el hashtag. Vamos todavía, que se puede. La esperanza es lo último que se Bien, pierde. excelente. No, gracias.